Lucha Villa. Luz Elena Ruiz Bejarano, Camargo, Chihuahua, 30 de noviembre de 1936, conocida como Lucha Villa, es una de las más importantes cantantes en la historia del género original mexicano y actriz tanto de cintas de corte campirano como del cine de autor de los 60, de Gran Golpe Comercial en los 80 y del nuevo cine mexicano en los 90. Se la conoce como la primera reina de los palenques, gracias a El Gallo de Oro, película 1964. Ucha comenzó a cantar en los palenques en el pleno redondel y no en el balcón como antes se usaba. Ella fue la primera y la gente así lo pedía. Durante toda su carrera abarrotó todos los palenques de las ferias populares a lo largo y ancho de México, coronándose como la reina de estos. Ganaba su primer disco de 1961 y con la media vuelta, su primer éxito, a comienzos de los 60, se le abrirían las puertas a una prolífica carrera discográfica, así como la pantalla grande y la televisión hasta su forzado retiro a finales del siglo pasado. Gracias a su belleza alta estatura de 1.75 voz grada y estilo inconfundible, la grandota de Camargo se consagraría como una de las mejores intérpretes de los más representativos compositores de música vernácula, sobresaliendo los temas de José Alfredo Jiménez. Estaba pensando que de todo lo que José Alfredo hizo, de todo así buscándole al revés y al derecho, Um, yo pienso que lo están juzgando porque en algunas de sus canciones menciona la copa, menciona eh, la necesidad de tomarse una copa, de echarse un trago. Eh, ¿Por qué no? En lugar de tomar ese, ese lado que pienso yo que no es el que hay que, del que hay que hablar, ¿por qué no lo imitan? ¿Por qué no producen lo que él produjo? Aunque beban, aunque se emborrachen. Pero produzcan lo que él dio, no solamente económicamente, ya hablando así en tono agresivo, ¿verdad? Sino, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los compositores? ¿Dónde está la gente que haya escrito cosas tan bellas como las de él con todo y alcohol que dicen ustedes? Yo creo que es injusto, no imítenlo, imítenlo, pero en, en lo más bello de él, imítenlo siendo como él fue, de bueno, de, de buen amigo, de todo lo que ya dije antes. Es injusto, ¿verdad? También ayer en el programa me molestó muchísimo que dijeran que, que su forma de, de ser protestante por muchas cosas, ¿verdad? Este, eso hacía que el pueblo se... es decir, que le servía de ejemplo al pueblo lo que pasa es que el pueblo pues, es el que está siempre oprimido y es el que está llevando la parte más dura de todo lo que nos ocurre si nos dirigen mal, si nos dirigen bien, es el que sufre ¿no? y entonces ellos siempre están buscando, como no tienen un poder de expresiones siempre están buscando a alguien que pueda eh, protestar, eh, decirlo públicamente y, y este enarbolar una bandera Por decirlo así, ¿verdad? Hasta liderescamente eh, Era una manera de cantar Porque además si alguien estaba seguro Del amor que daba era él, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el pueblo Se levantaba porque José Alfredo lo incitaba No, lo que pasa es que ellos ya traían sus... Bueno, ¿Qué pasó? En el capitán, ¿no? Una gente como José Alfredo Que de repente dice Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada Ay, pues, ¿cómo no lo van a adorar? Y lo tienen que seguir queriendo pues, Si es que José Alfredo no... Agarró diccionarios para escribir a propósito de los mexicanos. José Alfredo era mexicano y no pero hacía pero... nada más que hablar como hablaba el pueblo. Si él era del pueblo, entonces que. Eh, perdón. <risa> bueno, no. De repente me puedo pasar de agresiva y. Sí, no, diga todo lo que quiero. Digo todo lo que todo quiero. Lo que... qué barbaridad. Digo, también recuerdo. Cuando en sus deseos de aprender, cuando en sus deseos de hacer las cosas a él los corridos siempre le obsesionaban Y no le, no le salían porque él tenía eh, como ejemplo a un Don Víctor Cordero, ¿verdad? Que era su, yo recuerdo sí, porque ídolo. era su ídolo Tomás Méndez y José Río, yo los he visto eh, cantarle una vez en un programa en W a, a, José, a Don Víctor Cordero Cantaron entre los dos Gavino Barrera y yo me acuerdo cuando Agustín Barrios Gómez, cuando Hernández Bravo, cuando toda esta gente me hablaban a las comidas para que les fuera a cantar Gavino Barrera ¿verdad? y José Rosa. Yo tengo que hacer un corrido, yo tengo que hacer corridos de esa calidad. ¿Y qué tal? Y después el Perro Negro y después el Coyote y después empezó, o sea, pero aprendió, pero observaba Pero eh, él tenía el, el ejemplo hecho en Don Víctor Cordero y lo admiraba, o sea, no le tenía envidia, no le tenía odio No, le no, al contrario, lo oía y lo oía y lo oía para ver cómo construía, cómo aprendía y cómo poder un día hacerlo, ¿verdad? Entonces, esas cosas también son ejemplares de él Él era más optimista ¿Tienes? Amaneci en tus brazos, la mano de Dios, no me amenaces, la enorme distancia, que se me acabe la vida y Juan Gabriel, juro que nunca volveré, la diferencia, inocente, pobre amiga, ya no me interesas, tú a mí no me hundes, no discutamos, con quienes esforzó además de una estrecha relación de amistad. Se casó cinco veces, Mario Miller, 1951-1958, Alejandro Camacho, Arturo Durada Sol, 1960, el salvadoreño Justiniano Regifo, de Zacatecoluca, en 1974, Francisco Muela, la señorita Villa tiene tres hijos, Rosa Elena, 1953, Carlos Alberto, 1954, María de José 1974 Inició su carrera como modelo gracias a su belleza física, después formó parte de las Dianas de Villón, agrupación promovida por el empresario argentino Luis G. Villón, para que trabajaran como modelos y bailarinas. Este mismo empresario decidió lanzar dos voces rancheras, una femenina y una masculina, el prospecto femenino no se presentó el día del debut y Lucha dio su oportunidad para cantar, tuvo que pedir prestado un vestido y al escuchar su voz grave y potente lanzarla hasta entonces su nombre era el de Luz Chi Ruiz y el mismo Dijon la bautiza como Lucha Villa ya que el Villa era más mexicano. Después de la mano de José Ángel Espinoza, Ferusquilla se integra la XEW, siendo la voz principal de un grupo comandado por Ferusquilla, con esto alcanza más proyección y llega la oportunidad de grabar su primer LP para la empresa Musart. Graba canciones del propio Ferusquilla de José Alfredo Jiménez y otros compositores y empieza más firme su carrera de cantante. El propio José Alfredo, con quien hace gran amistad, le escribe La Media Vuelta y otras grandes canciones, como La Mano de Dios, Que se me acabe la vida, mimas que se convirtieron en éxitos con la voz de Lucha. Más tarde escribiría Espresso para Lucha, una de sus mejores creaciones, Amanecí en tus brazos, con la cual Lucha se consagra como una de las mejores cancioneras del género, a la par de Lola Beltrán, graba otros grandes éxitos como Besos de Papel, Que Me Lleve el Diablo, Zenaida, Hermosísimo Lucero, Una Pura y Dos con Sal, Retirada. Lucha ha sido de las pocas que además de haber sido una gran cantante también fue una gran actriz, la única de las rancheras que hizo una brillante carrera en el cine lo que llevó a tener, como se mencionó, dos arieles y dos diosas de plata. En 1997 se alejó del medio artístico debido al daño cerebral sufrido por las complicaciones de una cirugía estática que le fue practicada, siendo después trasladada al Hospital Boguerza de Monterrey, Nueva León, siendo en estado de coma por varios días. En la torre ella en un rancho San Luis Potosí, cuidada por sus hijas y aquejada por dificultades motrices de lenguaje y memoria permanentes. Recientemente en 2009 se le hizo un merecido homenaje y se develó una estatua en su natal Camargo, donde la cantante Aida Cuevas le hizo un homenaje interpretando algunos de los éxitos de lucha. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.